De la película de Disney Cars, Rayo McQueen se prepara para competir con sus rivales en las pistas más duras de Radiador Springs. Recorre el circuito todoterreno y aprovecha el atajo. La victoria es para McQueen. Son los vehículos Cars todoterreno y la pista carreras todoterreno.